Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno, queridos, y hoy tenemos novedades Tengo dos cositas que quiero mostrarle Que, bueno, acaba de salir hace un rato nada más Aquí en la página de World of Tanks De lo que es el grupo de... Que se están suscribiendo al canal, tío Que está pasando? Bueno, gracias, gracias, gracias a todos los que se suscriben Ya saben que tengo... Tengo enlazado lo que es las suscripciones y ahí ya o sea, ahora va a seguir. Bueno, buenísimo, listo. Gracias a todos los que están suscribiendo en este momento. Eh, les mando un beso enorme y nos vemos en la próxima. No, no, no. Para que ni arrancamos todavía. Bueno, vamos a arrancar con esto que tiene que ver con el Super Test. Bien, eh, va a salir un nuevo vehículo en el Super Test. Que tiene que ver con eh, este Bat Chatillon 12T MLE54 miércoles que es largo ese nombre, bueno acá tenemos algunas, eh, esta imagen que aparentemente está lindo ¿no? podríamos decir que lindo ponele, bueno acá lo tenemos eh, en otra en otra imagen digamos desde otro ángulo y dice en el día de hoy le damos la bienvenida a un nuevo tanque mediano francés de nivel 8 en el super test del bayate o sea, la bachata, la bachat, o como quieras decirle, 12T MLE 54. Bueno, ¿qué eh, más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, eh, en un segundo. Siempre hago yo, hago todo en vivo. Bueno, acá tenemos las características del tanque, ¿bien? ¿Qué nos dice? Potencia de fuego 360 eh, con la munición estándar y va a tener una penetración de AP. Hay una penetración, estoy dormido. Recién me acabo de levantar, chicos. Eh, una penetración de 190. 3, eh, 360 va a ser el daño exactamente igual. Y va a tener una penetración con la munición premium eh, APCR. Ah, mira, tiene todas APCR. Acá abajo veo proyectiles y es el dibujito de la PCR. O sea que, como munición principal, si no me equivoco, digamos, si no estoy tirando fruta como lo hago habitualmente, va a tener munición APCR de, como primaria y como munición premium también. Eh, una... Y va a penetrar 240 con la Premium y va a pegar 360. Con la explosiva va a penetrar 38 y va a pegar unos 440, ¿ok? Bueno, bien, bien, bien, bien. Tiempo de carga completa mmm, va a tardar unos 18 segundos. Tiempo de carga entre proyectiles 2 segundos, que sería lo estándar para hoy en día. Yo creo que lo que están por arriba de 2 segundos ya están medio... Desfasados, ni hablar los que tardan 250 Y ni hablar el AMX 50-100 que tarda 2.74 O sea, 3 segundos no nah. nah, porque ya los nuevos Salen con 2 segundos y ya Te matan, 1.8 O sea Bueno, eh, dispersión a 100 metros 0.42, o sea, no le vas a dar a nadie Básicamente, no sé 0.42, pero que es, que es un cañón De, de 170 milímetros Qué raro esa dispersión, ¿no? Bueno, a ver, la vamos a poder seguramente bajar con ventilación y hermanos de armas. Quedará en unos 0.40, 0.39. Pero que va a ser para jugar medianamente cerca, porque si no, ¿a quién le pegarás? Bueno, eh, tiempo de apuntado 3.5 segundos. 3.5 segundos. Tiempo de mira. Tiempo de apuntamiento, 55 grados por segundo Bueno, eh, velocidad de giro del cañón Menos Munición, para, para, acá hay algo que está mal Para, para, para, acá hay algo que está mal Tiempo de mira Ok Proyectiles en el cargador, 2 Tiempo de carga entre proyectiles, 2, ok La dispersión está bien, 0.42 Tiempo de apuntamiento, 3.5 No tiempo Y tiempo de, esto es velocidad de giro del cañón 55 grados por segundo Claro, acá está mal en el, en el papel este En el folleto o lo que sea velocidad de giro del cañón menos 6 más 13 no no eso es lo que sería eh, grado de depresión y grado de elevación del cañón grado de depresión va a tener uno menos 6 o sea muy poca depresión y 13 muy poca elevación también munición máxima va a llevar 30 proyectiles movilidad velocidad máxima 62 kilómetros por hora en reversa va a ir a unos 23 kilómetros por hora ah. Acá vendría lo mejorcito, podríamos decir, del tanque. Va a tener una potencia de 310 HP, 300 caba 310 caballos. Y va a tener una potencia específica de unos 25,8. Que si a esto le ponemos el equipamiento y demás, quedarán unos 25 más o menos. Recuerden que cada vez que le ponen equipamiento al tanque pesa. No, no es que pesa una fortuna, pero pesa un poquito más. Y te baja un poquito la potencia específica. No mucho, pero quedarán 25 y moneditas. Velocidad de rotación, 40 grados por segundo. Está bien. Sobrevivencia. Mm, ok. Sobrevivencia. Bueno, no sé si existe esa palabra. ¿Sobrevivencia? Bueno, podrían haber puesto resistencia, no más fácil. Bueno, eh, resistencia, 1250 puntos de vida. Blindaje de chasis, 40. Nada. Lateral, 20-20. Trasero, nada, nada. Blindaje de torreta, 15. Nada. 10-10, o sea, es de paper, chicos Es de papel, papel, pero papel Glacé Rango de visión, 390 metros No está mal, lo estándar, digamos En mediano, el 8 Un poquito más capaz, o sea, no está mal Lo vamos a poder llevar a un A unos buenos, a ver, la verdad que va a tener Un buen rango de visión Lo vamos a llevar a 400 Largos, unos Depende cómo lo equipes, mañana O pasado, o pasado, pasado, pasado, no sé cuándo eh, eh, lo veremos en el super test. Así que bueno, lo jugaremos. Eh, ¿Qué más? Y ahí le vamos a ver diferentes equipaciones y demás. Alcance de señala. De señal. 750 metros. Chicos, eh, háganlo. Presten atención cuando hacen estos folletos que está todo mal escrito. Las características no son definitivas. No, no eso está clarísimo. Bueno, a ver, vamos a leer qué nos pone. El aspecto más destacable de este vehículo es su movilidad, 62 km por hora. Así que tampoco es la panacea, digamos, ¿no? teniéndolos... A ver, es un medio, está bien. Yo... Está bien, es un medio. No está mal. 62 km por hora, está... de hecho, está muy bien. Vamos a ser realistas. Y una potencia a peso de 25,8 caballos por tonelada. Lo que está bastante bien. En cuanto a su blindaje. Eh... Bueno, no se debería confiar mucho en él. Alcanza los 40 milímetros, si sí, no, es de papel Yo le sacaría, eh, no se debería confiar, esto le sacaría en él Le <ríe> pondría, total, o sea, no se puede confiar con ese lindaje te van a entrar todas eh, Tiene 1250 puntos de vida y su alcance de visiones de 390 metros Lo cual para mí va a ser bastante, bastante bueno, depende como el equipo es, repito El cañón de este Bachat, a ver Cuenta con menos 6 grados de depresión y está equipado con un cargador con capacidad para dos proyectiles. Claro, eso es lo que está bueno. Para dos proyectiles, que ocasiona 360 puntos de daño. El tiempo de recarga entre cada disparo es de 2 segundos. Eso está bastante bien. Mientras que es de 18 para el cargador completo. Eh, Ahora, me gustaría preguntarles a ustedes, si recuerdan, porque yo la verdad es que no lo tengo. El eh, EBR 75FL Está bien Ya sé que eh, es un tanque Ligero Y otra cosa Pero no recarga en 9 y piquito Sus dos proyectiles Pregunto, ¿no? O sea, no sé Acá estoy recargando en 18 los dos O sea que cada Va a pegar 360 cada 9 segundos ponerle sería para separar Bueno, no sé, habrá que verlo en el campo de batalla La verdad es que no, no, no podemos hacer una evaluación Total, porque capaz que después termina rindiendo mucho mejor Estos 18 seguramente van a poder bajar a 17 Y moneditas por la ventilación y hermanos de armas Pero bueno, ya, ya te digo Lo, Hay que verlo en el campo de batalla Es así La penetración con proyectiles estándar es de 190 Y 240 con especial En cuanto a su tiempo de apuntamiento Y dispersión Es de tiempo de apuntamiento 3.5 Y dispersión 0.42 no sé qué piensan ustedes me gustaría leer sus comentarios y responder como siempre saben que respondo todos los comentarios todos me tomo el tiempo como ustedes se toman el tiempo para escribirme a mí yo me tomo el tiempo para responderles todos sus mensajes y un tiempo de apuntamiento de 3.5 esto sí obviamente lo vamos a poder reducir que hay que reducirlo sí o sí porque no le vamos a pegar ni al arcoíris y ya te digo que mínimamente vamos a tener que ponerle eh, lo que es estabilizador vertical casi seguro por no decir seguro y el apuntamiento mejorado porque si no es que no pero 3.5 se va a ir a 3.2 ponele con el apuntamiento mejorado 3.1 con toda la furia es que va a quedar en 2.9 pero con hermano de arma ventilación apuntamiento y la mar en coche va a quedar como mucho en 2.9 que es bastante y 0.42 respectivamente bueno, evidentemente el cañón no es para mí lo mejor que tiene este, este vehículo, ¿bien? No sería lo mejor. Tal vez lo que están buscando es que eh, trates de tener un juego más mm, cercano al enemigo, de moverte y de, de estar en una segunda línea tratando de pegar tiros. Lo que pasa es que tenés que tener un cuidado enorme, porque en cuanto te spotean, tenés 40 de chasis, 15 de torretas o a sea, un tiro de la arte y te literalmente te fulmina. Estos 1.300... ¿Cuánto era? 1.250 puntos de vida. Eh, 1.250 puntos de vida. Con un tiro de una arti de Tier 10. Yo creo que te... Si no te los vuela completos, pegan el palo. Si no te saca los 1.250, una T92. Si no te vuela... De un tiro, ya te digo... Pff, que ¿Te volará cuánto? ¿900? ¿1.000? ¿Lol? <risa> o sea... Eh, pero bueno, ahí ya te digo Hay que verlo, hay que verlo en el campo de batalla Siempre que sale un tanque nuevo, me gusta, me gusta, hay que analizarlo Bueno, en resumen El Batchat 12TML 54 es perfecto para el, ju para el juego rápido Y tácticas agresivas a corta distancia Bueno, es lo que les, les decía recién No está hecho evidentemente con esta dispersión Con esta cierre de retícula No está para que juegues En una tercera línea campeando Porque no, es que no le vas a dar Pero ni ni, ni en el Ni en, aún en el elefante ni a un mouse le vas a darme, lo que te digo, o sea, no hay chance. Eh, ¿Qué más? El autocargador veloz permite. si sí, eso sí, eso el autocargador, eh, o sea, la velocidad de proyectil son 2 segundos, 2 segundos, pegaste 360 y 360 son 600, 660, 720. O sea, pegaste 720, te das la vueltita, te quedas por ahí, y eh, eh, eh, sí. después vemos si te reposicionas porque. Ya te digo, estás medio en el horno. Eh, Permite hacer el daño en pocos segundos Mientras que la movilidad ayudará luego A huir rápidamente, es lo que acabo de decir Mirá que no lo leí, pero eh, me, o sea, Ya de conocer el juego te das cuenta que es para Aparecer, meter los dos tiros Y te pegas el raje y nos vamos eh, Nos vimos en Disney porque si no es que Vas a ser pollo seguro Con ese blindaje te clavan dos explosivos y Adiós, la clave para tener éxito con este tanque Es escoger el momento adecuado para atacar Lo cual para el jugador promedio de Tank Creo que es lo más difícil Me incluyo Incluso, a veces elegís mal el momento y te comes un bombazo de un... Ya te digo, esto es tier 8. Te comes un bombazo de un 60 TP que te baja unos 800 de vida, ponele. Y bueno, que quedaste ahí tiritando, tío. Quedaste tiritando. Como siempre, recuerden que todos los valores están sujetos a cambio. Porque es su parte, acuérdense que esto puede que se modifique. Para mí, tal vez, puede que bajen un poquito esto porque si no... No te pido la dispersión, déjame la dispersión en 0.42, pero bajame esto. O esto, déjalo así y, y, y, de y bajame la dispersión, porque si no es que no... Bueno, pueden dejar sus opiniones aquí, aquí tienen un enlace. Esto lo voy a compartir en mi Facebook, que estoy dejando abajo en la descripción. Tienen mi Face, me pueden seguir ahí y, bueno, tendrán todas las novedades del mundo de Watt. Acá hay algunas, eh, algunos comentarios que han hecho los chicos en el Face de World of Tanks. Y esto como punto uno y punto dos, lo que sí quería decirles también es el hecho de que tenemos una nueva supuesta. Y quiero dejar entre comillas, corchetes, paréntesis y todo lo que pueda encerrar palabras, eh, que esta sería una supuesta lista que estarían... Uy, casi rompo todo, como siempre. Sería una supuesta lista que estarían eh, de los tanques que estarían sacando en la próxima edición del WOT. Bueno, saben que hay mucha controversia, por decirlo así, con este, con este tema y que hay mucha también... Eh, ¿Cómo puedo decirlo? Como que la gente no sabe qué va a pasar, qué va a pasar con mi tanque, si me sacan este, que no sé qué, que bueno, que yo quiero mi tanque y que me lo sacarán. Bueno, como ya les dije antes, pasarían a ser tanques especiales, ¿bien? No tanques premium, pero sí tanques especiales. Eh, bueno, hay que ver, hay que ver, la verdad es que todavía está todo muy en pañales, no se sabe nada, repito, esto es una, una, una lista no oficial, ¿bien? Es una lista eh, que podríamos decir de las, de las malas lenguas, que se comenta ahí por el barrio, por los pasillos, Wargaming eh, no, no, no, no bajó nada, ninguna información a los escenos, no nos bajó ningún tipo de data, así que bueno, si quieren yo les dejo acá, voy bajando despacito para que pongan eh, pausa al video, y puedan ver detenidamente cuáles son sus tanques... Eh, si es que está su tanque favorito acá, por lo menos, ¿no? No me voy a poner a leer todo esto porque es una banda, pero... Pero que hay muchos... A ver, vamos a leer por lo menos los conocidos. El T-62A, el KB-13, el KB-85. El SU-85B. Tienes bajo, muy muy bajo. No me voy a leer esto. No, no, no, no. De China, el 113. mira el 113 vuela. Ok. El Farfly de, de Inglaterra, Gran Bretaña Farfly, el Churchill Gang, Gun Carrier El Sherman 3 de Tier 5, el Archer de Tier 5 ¿Qué más? De Italia, nada, de Francia El AMX30B Perfecto, que justo me lo acabo de comprar yo Bueno, va a desaparecer, o sea, al pedo Me <risa> lo al pedo eh, Justo lo quería probar, así que lo voy a andar probando Ya, porque si no, y el AMX30 O sea, van a desaparecer esos dos Ok, perfecto de esto con respecto a Francia Algo más, el G1R Después a ver algo interesante El T71DA, mirá El T71 de Estados Unidos va a desaparecer Supuestamente, eh, como siempre digo Supuestamente El Jack Panther 2 el, el Pantera Cazador 2 Va a desaparecer BK3001D desaparecerá El Panzer 34 de Tier 5 desaparecerá El PZSFL de Tier 5 Esa porquería que te hace bosta Te mete un bombazo y te rompe todo también desaparecerá bueno amigos, ya les dije, acá tienen su lista fíjense tranquilos, vayan viendo si está lo que a ustedes más les interesa o están sus tanques favoritos o no, pero bueno queridos bros, queridos amigos, espero que se vea bien ¿no? se ve bien, esperen que lo, lo voy a agrandar un poquito más por las dudas, denme un segundo por si no se ve, no, no estoy seguro pero no quiero dejarlos sin que lo puedan ver bien a ver, ahí está creo que ahí se vería bien ahí lo amplíe un toque más bueno, ahí se los vuelvo a bajar nuevamente para que lo puedan ver. Van poniendo pausa en el video, en lo que les interesa. Y listo chicos, al toque. Bueno queridos amigos, muchísimas gracias. Espero que les haya divertido y gustado este video. En cuanto salga el tanque, me gustaría tener la posibilidad de probarlo. Y se los voy a estar mostrando. Seguramente como siempre acá en este canal. Tienen todas las novedades y todo lo del mundo de World of Tanks. Todo, absolutamente todo. Noticias, replays, cosas buenas, cosas malas. Todo, todo, todo, todo, todo WOT está aquí, amigos, porque somos fanáticos del WOT. Queridos, muchas gracias y nos vemos. Antes que nada, déjame tu like. No te olvides de dejarme tu like, porque si no, iré a tu casa y te daré un chirlo. No, mentira, amigos. Dejen su like, no les cuesta nada. Si pueden, eh, me ayudan un montonazo y YouTube nos posiciona bien el video. Fíjense cómo estamos creciendo y eso es gracias a sus visualizaciones y gracias a sus deditos arriba, a sus likes. Gracias amigos y nos vemos en la próxima. Chau chau.